Vale, pues, buenos días. Eh, hoy vamos a hablar de programas de aceleración, de cierto programa de aceleración que eh, financia la Comisión Europea y tenemos aquí a, a AT Health, a Geral Albrera que nos va a contar eh, los programas de aceleración de ET Health. Eh, también explicará un poquito, para los que no los conozcáis, lo que es ET Health y todas las posibilidades que, que da, ¿no? porque es una network muy especializada en temas sanitarios y eh, pues tiene desde venture capital hasta biobancos, hasta programas de aceleración con expertos en, en todos los temas, regulatorio, eh, desarrollo de producto, muchas cosas, ¿no? Y eh, Jesús Blanquero nos va a contar como eh, eh, receptor de esta ayuda, ¿por qué? ¿Por qué decidió entrar en que ¿Qué valor añadido le ha dado IT Health como una empresa como la suya que tiene alta eh, innovación y una tecnología muy interesante ha sido capaz de aprovechar este conocimiento y esta red que tiene IT Health. Y luego nosotros desde el Parque de la Salud de Granada vamos a hablar también de lo que es eh, el, un programa de aceleración en el que estamos participando que es también otro programa europeo de Erasmus Plus que lo hacemos con una, eh, con una aceleradora de Portugal que se llama Building Global Innovators y otra de Italia y que también ahí vamos a unir esfuerzos para también hacer un programa más internacional. Entonces, Gerald, pues ya si quieres comienza tú y cuéntanos todas las particularidades porque IT Health además está en un momento que ha cambiado cosas y bueno, el, el programa Europeo también, Horizonte Europa también está cambiando, eh, hay fondos, ¿por qué IT Health y, y qué puedes decirle a las empresas eh, qué puede hacer IT Health por ellas? Porque yo creo que es mucho y, y quizás eh, todavía sea algo desconocido. Y, y bueno, uh -huh. creo que hay, hay mucho que aportar y que nos puedes contar. Así que muchas gracias, Gerard. Nos cuentas tú. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días a todos. Y, y sí, primero empezar diciendo justamente esto, que en IETIJED creo que podemos aportar bastante y cosas bastante distintas. Incluso veréis que Jesús ha participado en programas que este año eh, ya no están disponibles, pero tenemos otros que os van a aportar pues, cosas distintas, pero a la vez también muy, muy valiosas. Vale, voy a compartir mi pantalla. ¿Veis ya la presentación? Ya, perfectamente. Perfecto. Gracias. Vale. Pues empezamos. Como, como bien ha dicho Lourdes, soy Gerardo Albreda, project manager en la aceleradora de EIT Health Spain. Y eh, en, en esta parte de, de EIT Health lo que hacemos es ofrecer programas de, de ayuda a startups y emprendedores. ¿vale? Entonces ahora os voy a, com a comentar un poco cuáles son las oportunidades que ofrecemos este año en, en 2021. Empezamos para aquellos que no nos no conozcáis eh, explicando qué es eh, el EIT. El EIT es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología que fue fundado por la, por la Unión Europea en 2008, con el objetivo de fomentar la innovación en nuestro continente para así competir con las capacidades de generar innovación que tienen en Estados Unidos y Asia. El EIT es actualmente una parte integral del, del programa Horizon Europe y como podéis ver en la diapositiva, está organizado en distintas comunidades o PATAS que eh, tienen la labor o se encargan cada una de ellas de fomentar la innovación en un sector específico. ¿vale? Entre ellos está el sector salud y por este motivo existe justamente EIT Health. Entonces, en EIT Health tenemos tres eh, objetivos primordiales. El primero es trabajar juntos para romper o deshabilitar las barreras que separan a, a los distintos sistemas sanitarios en Europa para así fomentar un ecosistema más dinámico que propicie la generación de innovación. ¿Vale? En segundo lugar, tenemos como objetivo dar apoyo a los proyectos innovadores que ofrezcan soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Y en tercer lugar, tenemos como objetivo fomentar la innovación a todos sus niveles para contribuir a que exista o que haya una economía más sostenible en Europa. A nivel de presencia, estamos prácticamente en todas las regiones de la Unión Europea. Estamos organizados en seis oficinas regionales que están eh, representadas en verde en, en la ilustración. Son las oficinas que cubren la región de Escandinavia, la región de UK Ireland, la región de Bélgica y Holanda, la, la región también de, de Alemania, que incluye Austria y Suiza, la región de Francia y la región de España. Además tenemos eh, nuestras oficinas centrales en Munich y tenemos un, una séptima eh, oficina que se llama InnoStars que se encarga de gestionar todo el resto de regiones eh, innovadoras en Europa que están representadas en Rosa. Esto os lo comento porque es importante que eh, tengáis en cuenta que al final cada región se encarga de dar apoyo a las startups y emprendedores eh, de, de su zona. Entonces es importante que nos tengáis a nosotros como referencia en EIT Health Spain para todo lo que sea relacionado con, con nuestros programas. Nuestros programas están también organizados en, en tres pilares, ¿vale? O en tres patas, que son el pilar de aceleración, el pilar de educación y el pilar de innovación. En el pilar de aceleración, como os decía al principio, justamente damos este apoyo a startups y emprendedores a lo largo de todo el proceso de innovación. ¿vale? Desde las fases de incubación de las ideas y de la validación de los negocios hasta fases ya más maduras de eh, escalado, tanto a nivel financiero como a nivel de otros mercados, tanto dentro de la Unión Europea como eh, internacionales. En el pilar de educación, por otro lado, eh, tenemos un conjunto de programas que tienen como objetivo formar a los líderes emprendedores o innovadores del mañana. ¿vale? Además que eh, también forman a los ciudadanos y a los pacientes, así como los profesionales del sector salud, para que adopten una cultura de la innovación y lo incorporen en su, en su día a día. Y en tercer lugar, en el pilar de innovación, lo que hacemos es financiar proyectos que son en consorcio, que realizan eh, las entidades o instituciones que son so socias de, de EIT Health, en este caso son desde universidades, eh, centros de investigación, grandes empresas del sector farmacéutico, de dispositivos médicos o incluso salud digital, eh, oficinas de transferencia, como es lo que comentaba Lourdes al principio. Somos una red que es muy amplia, tanto a nivel de región como a nivel de variedad de instituciones. Y en el pilar de innovación, justamente, eh, tienen la posibilidad de presentar eh, proyectos en consorcio para llevar productos o servicios rápidamente al mercado. Entonces, a partir de ahora, vamos a centrarnos en la parte de aceleración, que como os decía, es la que hoy nos interesa, porque es la que da apoyo a las startups y los emprendedores. El pilar de aceleración nació en 2016 y desde entonces ha dado apoyo a más de 700 eh, proyectos a, a lo largo de toda, de toda Europa y solo en España hemos dado eh, soporte a 148 startups, ¿vale? Lo que es importante o más destacable es que solo en 2020, en el año de la pandemia, estas startups que hemos dado soporte consiguieron levantar más de 66 millones de euros en financiación pública y privada, que es una figura muy relevante y que justamente lo que hace es ilustrar cuál es el valor que os puede aportar EIT Health tanto a nivel de visibilidad como a nivel de, de conexiones por toda Europa. Nuestros programas en, en el catálogo de aceleración están estructurados en cuatro secciones distintas dependiendo de qué os aportan cada uno de ellos. Entonces tenemos la, la sección que os da acceso a conocimiento, donde tenemos nuestra plataforma de mentorías, tenemos las actividades de bootcamp, además tenemos también el programa Cash Impulse Validate para investigadores y los programas EAT jamstarter Starter y InnoStars Awards. ¿Vale? En segundo lugar tenemos los programas que os dan acceso a, a los actores relevantes del sector salud, ¿vale? acceso a stakeholders. En esta sección tenemos el programa EIT Health Catapult, el Startups Meet Pharma, el Startups Meet Healthcare Providers y el programa Gold Track. Luego tenemos los programas Bridget que os dan acceso a mercado y finalmente tenemos eh, los programas que os dan acceso a inversión y a financiación. ¿vale? Son los programas que incluyen la plataforma de crowdfunding europea, el programa Investors Network y el programa Venture Center of Excellence. Antes de empezar aquí a revisar uno por uno todos los programas, que ya os digo que será eh, bastante rápido y quizás os cuesta quedaros con toda la información. Eh, mi, mi propuesta para vosotros es que intentéis escribir o, o marcar aquellos programas que creéis que os encajan mejor, ¿vale? que os pueden aportar lo que vuestros proyectos en, ese momento, en este momento necesitan y que luego, cuando tengáis tiempo y cuando os hayamos compartido esta presentación, eh, ojeéis en detalle nuestro catálogo completo de programas y vayáis justo a aquellos que, que os habéis apuntado ¿vale? o, o que creéis que os encajan mejor. Y entonces ahí os leéis bien la convocatoria, si tenéis dudas antes de presentar vuestras candidaturas, os ponéis en contacto con, conmigo o con Irene, ¿vale? que al final de la, de la presentación encontraréis nuestras direcciones de correo electrónico y os acabamos de, de ayudar a presentar vuestras propuestas. ¿vale? Además, también eh, un, un pequeño disclaimer, eh, este año, como sabéis, ha habido un retraso en la firma de los presupuestos europeos y esto ha resultado en que nuestra convocatoria de programas para 2021 ha tenido que retrasarse más de lo, de lo normal o de lo que es habitual y por eso hay cierta información que es aún eh, no definitiva, aunque la mayoría sí. ¿vale? Entonces ir consultando el catálogo que, como veréis, está junto aquí en esta diapositiva y encontraréis ahí la información actualizada. Sin más dilación, empezamos ya con eh, los programas uno por uno. Empezamos con la sección de acceso a conocimiento, con el programa que se Impulse Validate. Este es un programa de aceleración que ayuda a, a aquellos proyectos eh, de investigación en el sector biomédico a dar el salto desde el laboratorio hacia la creación de una spin-off o de una startup. Es un programa que consigue hacer esto o dar este apoyo a los investigadores gracias a que les proporciona formación tanto en temas de negocio como en temas de en transferencia de tecnología y además proporciona una financiación de hasta 100.000 euros. Eh, importante destacar aquí que las startups que ya están constituidas no son elegibles para este programa, sino que solo se pueden presentar equipos de dos o tres investigadores que eh, formen parte de una universidad, hospital o centro de investigación que sea una institución sin ánimo de lucro. Siguiente programa de acceso a conocimiento. Tenemos las actividades de bootcamp. Eh, los bootcamps que ofrecemos en EIT Health son programas de aceleración que eh, ofrecen también eh, formación en, en negocio y en emprendimiento a equipos de dos o tres personas que están formados por, eh, desde también estudiantes de doctorado, postdocs, estudiantes de máster, graduados, científicos o profesionales, profesionales del sector sanitario que están trabajando en una idea eh, altamente innovadora en el campo del medtech, biotech o digital health. Eh, en este catálogo de programas de los bootcamps sí que son elegibles eh, las startups ya constituidas, pero que estén en unas fases muy tempranas aún. Como os he dicho, son programas que ofrecen esta formación en temas de negocio y en temas de emprendimiento eh, de forma muy intensiva. ¿vale? Tienen una duración de unas 8 o 12 semanas. Y lo que es más relevante de estos programas es que os ofrecen la posibilidad de validar vuestras ideas con eh, usuarios finales, con expertos, con Key Opinion Leaders en uno, dos incluso tres eh, mercados europeos distintos. ¿vale? Este es el gran valor de estos programas, que a través de entrevistas con muchísimos expertos y usuarios finales podéis eh, iterar un poco vuestras ideas de negocio y vuestras propuestas de valor. Como os decía, hay cinco programas distintos ofrecidos este año, que son Bootcamps. Cada uno de ellos tiene una cierta temática distinta y eh, entra o os da información sobre unos mercados europeos distintos. Entonces mi recomendación, porque tampoco tenemos tiempo de revisarlos ahora uno a uno, es que miréis el catálogo, si creéis que estáis en la fase de bootcamp y ojeéis cuál de las temáticas en cada uno de ellos os encaja mejor y en cuál de ellos sois elegibles. Importante destacar que le, las convocatorias de bootcamps eh, están organizadas en dos olas, ¿vale? en dos um, fases de, de aplicación distintas. Una que ya está abierta ahora mismo hasta el 16 de marzo, que los, hay dos programas que he marcado aquí en rosa, y luego hay tres, eh, el, el resto de tres programas eh, tienen la convocatoria abierta hasta el 15 de junio. Siguiente programa de acceso a conocimiento es el EIT Jump Starter, este es un programa que consiste en, en seis meses de formación virtual para ayudar a equipos de personas con una idea innovadora del sector salud, del sector agrifood, materiales, energía, movilidad o manufactura, a definir un plan de negocio que sea solo, sólido y prepararles para presentar eh, esta idea o este proyecto ante inversores. Eh, aquí hay un montón de... Se aceptan un montón de equipos, vale, hasta 180 si no me equivoco, y al final, después de este periodo de formación, se invita a los seis mejores en cada una de estas categorías o temáticas que mencionaba a presentar su proyecto en la gran final. Y en esa final compiten por un premio de, de 10.000 euros. ¿vale? Son elegibles en este caso todos los eh, Proyectos que vengan de España e incluso tienen que ser ideas que estén en una fase más temprana que los bootcamps, ¿vale? En este caso. El siguiente programa son los InnoStars Awards. Este es un programa ya un poco para startups que estén constituidas y un poco más maduras, ¿vale? Que ya tengan un prototipo o un MVP listo y que no tengan aún su producto en el mercado, que no tengan ventas. Este es un programa que está destinado a fomentar la innovación en regiones de Europa, donde hay un nivel de innovación más bien moderado, y incluyen entre ellos, o estas regiones incluyen Andalucía. Entonces, tenéis los emprendedores que, que seáis de aquí, tenéis una... Una, yo creo una ventaja competitiva porque al final será un programa que eh, no habrá competidores de Alemania, no habrá competidores de Francia, donde hay niveles de innovación y de, de, de competencia más elevados. El programa eh, consiste también en, en formación y, y mentoría, ¿vale? Se si os dan 25, 20, hasta 25.000 euros de ayuda para cubrir estos gastos en formación y mentoría y al término también de estos meses de formación eh, se realiza una competición con los 10 mejores proyectos de los 15 que se seleccionan para que compitan para un premio de 25.000 euros extra. Pasando ya a, los, a la sección de programas que os dan acceso a... a relevantes del, del mercado y del ecosistema de salud. En primer lugar tenemos el, el programa Startup Smith Pharma. Este es un programa basado en la definición de retos por parte de grandes empresas del sector farmacéutico, incluyendo Pfizer, Bayer, Amgen o Beringer Ingelheim, que definen esto, una necesidad que tienen ellos en, en sus empresas y buscan startups que puedan responder a, a estos retos que, que lanzan. Eh, la convocatoria de retos de este año se hace pública, si no me equivoco, entre mañana y pasado mañana y la veréis, eh, la veréis escrita cuando entréis en el catálogo eh, que os he enlazado. Importante también destacar que no solo eh, os va a aportar esta conexión con las startups, eh, con las grandes empresas, sino que además os puede proporcionar la oportunidad de generar colaboraciones muy relevantes porque tenemos casos de startups que han, que han participado en este programa y que han acabado en, realizando un, unos estudios clínicos con la farmacéutica que, que estaban trabajando. Las startups que son elegibles aquí son aquellas que ya tengan eh, un producto funcional o un prototipo muy avanzado que esté listo para entrar en el mercado. De igual forma, tenemos este año por primera vez el programa Startup Smith Healthcare Providers, que es la misma idea que el Startup Smith Pharma, pero en este caso, en lugar de ser las empresas farmacéuticas las que lanzan los retos, son los sistemas de salud, eh, en, tanto públicos como privados, hospitales, incluso municip municipalidades y, y ayuntamientos que lanzan retos que tienen en el sector salud para que startups que lo mismo tengan ya un prototipo o un, un producto listo para entrar en el mercado, eh, respondan a estos retos y les ayuden a cubrir esta necesidad. En tercer lugar, en la sección de acceso a stakeholders tenemos el programa EIT Health Catapult, que es uno de los más importantes en EIT Health. Esto es... Una competición de pitch donde las startups de distintas regiones europeas, ¿vale? de todas las de EIT Health, compiten en tres categorías distintas, en la categoría de biotech, medtech y digital health. Primero, eh, dos startups de cada región y por cada categoría son seleccionadas para participar en las semifinales y en esas semifinales compiten con, un, con el total de 14 startups que vienen del resto de regiones y en esa categoría, ¿vale? en, en bioteco, en medteco, en digital health, compiten por una plaza en la gran final. Entonces, el, el gran valor de este programa que además os ofrece una parte también de formación para preparar el pitch y, y para entrenar vuestras presentaciones, el gran valor está en que tanto en las semifinales como en la gran final presentáis ante todo el público de IAT Health y ante un panel de, de inversores y, y de empresas farmacéuticas y de, de dispositivos médicos que eh, os da la visibilidad necesaria a nivel europeo, ¿vale? por toda Europa, para conseguir cerrar vuestras rondas de inversión que tengáis abiertas o que tengáis previsto eh, lanzar próximamente. Aquí las startups que son elegibles para presentarse ya son startups que tengan una madurez bastante elevada, que hayan conseguido una financiación um, hasta ese momento, tanto pública como privada, de como mínimo eh, 500.000 euros, o que ya tengan unas ventas relevantes también, y que estén buscando una bueno, abrir o cerrar una ronda que esté entre los 500.000 y los 10 millones de euros. En último lugar, en la parte de acceso a stakeholders, tenemos el programa GoldTrack, este es un programa de mentoría y seguimiento personalizado por parte de ejecutivos de muy alto nivel, tanto del sector farmacéutico y de dispositivos médicos, como incluso ejecutivos eh, que forman parte de Venture Capitals y de fondos de inversión. Por ejemplo, tenemos eh, ejecutivos de Novartis y Philips. Eh, y la idea de, estas, de este programa es proporcionar a las startups que sean llamaduras, las herramientas necesarias para poder escalar sus negocios de manera global y de manera muy rápida. Es decir, que estos ejecutivos que han tenido una carrera extensa y, y que han estado liderando eh, proyectos de salud a nivel mundial, os den eh, el conocimiento que han acumulado y os ayuden a conseguir unos retos que se definen con ellos en un periodo muy intenso de unos cuatro meses. Um, el programa está dividido en tres fases que, eh, o al final de las cuales se realiza un workshop, ¿vale? una sesión donde es posible entrar a participar en el programa. En estas sesiones las startups que han pasado ya una fase previa de selección tienen la oportunidad de presentar sus soluciones en tres minutos delante de este panel de grandes eh, ejecutivos o de eh, grandes mentores y en caso de que alguno de estos mentores esté interesado en vuestro proyecto de forma personal y subjetiva y quiera mentorizaros, eh, apretará un botón indicando su intención o interés en, en daros apoyo durante los próximos cuatro meses hasta el siguiente workshop. ¿vale? que Como os decía, es, hay tres al año y son cada cuatro meses. Pasando ya a los programas Bridget, que son los que os dan acceso a otros mercados. Eh, tenemos básicamente dos programas en este caso, el Bridget Europe y el Bridget Global. El Bridget Europe es por si eh, con ya una solución que tengáis vosotros en el mercado, que ya estéis vendiendo en un mercado europeo, queráis entrar en otro mercado europeo que aún no tenéis presencia. Y el Bridget Global es para lo mismo, pero en un mercado que sea fuera de Europa, Estados, Estados Unidos, Asia o Sudamérica. Eh, en, en las dos patas o en el Bridget Global y en el Bridget Europe ofrecemos una ayuda económica, vale, un, un vale en el caso de Europe de 30.000 euros y en el caso del Global de 40.000 euros para ayudaros en este proceso de eh, aterrizaje en un nuevo mercado. En la figura del mapa podéis ver las, institu las instituciones que colaboran con nosotros en cada uno de los países a nivel europeo para daros este apoyo, ¿vale? estas herramientas necesarias para entrar en, en un nuevo mercado, que, eh, que os ofrecen de manera eh, personalizada. Es decir, si vosotros necesitáis tener una oficina y necesitáis entrevistar a, a, o conocer a 10 a médicos eh, especialistas en un tema, o necesitáis eh, conocer a distribuidores, ellos os ofrecen un paquete de servicios ajustados a vuestras necesidades y os permiten escoger cuál de todos ellos en cada región os conviene más. Eh, a nivel eh, del Bridget Global tenemos distintos colaborador, colaboradores también que os permiten entrar en el listado de países que están eh, aquí enseñados en la diapositiva. Importante comentar que este programa sí que tiene un coste y es eh, un 6% de las ventas que consigáis en el, en el mercado que os hayamos abierto ¿vale? durante eh, como máximo los tres años siguientes a formar parte del programa y hasta un máximo de tres veces el, la cantidad de dinero que os hemos dado para, para participar. Pasamos ya a los programas que os dan acceso a inversión y a, y a financiación. En primer lugar tenemos el programa Investor Network. Este eh, os conecta de manera activa a las startups que estáis buscando financiación con nuestra red europea de más de 80 inversores que están distribuidos en 17 países distintos. Las startups que son seleccionadas en este programa pasan a ser publicadas en una plataforma privada donde todos estos inversores tienen acceso. Y además son presentadas activamente eh, en sesiones de one to one ¿vale? con inversores que son específicos para la temática de esa startup. Y además se os da una hoja Excel con el contacto, los detalles de contacto y la especialidad de cada uno de los inversores que encajan con vuestro proyecto. Eh, el proceso para entrar en este programa consiste primero en, en pagar 1000 euros para realizar vuestra solicitud. ¿vale? Este coste tiene como objetivo cubrir los gastos de evaluación en la que participan dos eh, inversores especializados y que también eh, son es, eh, concretamente seleccionados, seleccionados según la propuesta de la startup eh, y la temática de la startup que, que están evaluando. Y eh, hacen como una pequeña due diligence donde revisan todos los aspectos de, de la startup y le dan un feedback ya muy valioso. Entonces, dependiendo del score que os den estos dos evaluadores, se obtiene la categoría de Gold, Silver o Bronze. ¿vale? Y dependiendo de esta categoría pues eh, ya entras definitivamente en el programa o tienes que realizar algunos pequeños ajustes o mejorar algunas cosas de... de de vuestro proyecto, um, business plan antes de ser de, um, oficialmente parte del programa. En este programa son elegibles aquellas startups que estén buscando también más de 500.000 euros eh, en financiación y hasta 10 millones y que ya tengan eh, un nivel de, de financiación hasta ese momento relevante, ¿vale? más o menos hasta 500.000 euros que hayan atraído tanto en financiación pri privada como pública. Finalmente, en acceso a inversores y financiación tenemos el programa Venture Center of Excellence que estamos lanzando este año por primera vez, que es una colaboración con el uh, European Investment Fund. Um, la idea de este programa es ayudar a aquellas startups ya muy maduras que hayan cerrado series de financiación muy importantes para que cierren sus siguientes rondas ya um, de cantidades que en Europa hasta ahora ha, ha sido difícil ver. ¿vale? Estamos hablando de startups que estén buscando cerrar series A muy elevadas, series B o series de pre-IPO. En este programa no es posible presentarse directamente, sino que lo único que podéis hacer es mostrar interés. ¿vale? Y lo podéis hacer a través de vuestras solicitudes, cuando os presentéis en el Investors Network o, o en el o en el Gold Track, vale, o en alguno de los otros programas. Cuando os presentéis allí, veréis que hay una casilla en el formulario que es, tengo interés en el Venture Center of Excellence. Eh, y a partir de aquí, si los, eh, las personas que gestionan el programa creen que hay un buen encaje, eh, os contactarán para, para desarrollar vuestras solicitudes. Ya sin, sin más dilación, que sé que me estoy comiendo el tiempo, eh, mi parte está es, es hasta aquí. Eh, sé que es, ha sido todo muy denso y quiero cerrar diciéndoles esto, que espero que os hayáis quedado con algunas ideas eh, importantes de aquellos programas que creéis que os encajan y que a partir de aquí consultéis nuestro catálogo que encontraréis enlazado y nos contactéis si creéis que tenéis alguna duda aún sobre vuestro encaje o sobre vuestras posibilidades para, para solicitar ese programa. Y veréis ahora, cuando Jesús os cuente, os, os cuente un poco en su proyecto en Rijan y su participación en los programas, que aunque no sean los mismos programas que tenemos este año, al final el valor de EIT Health que es menos tangible, es esta visibilidad europea y estas conexiones que os podemos dar más allá del dinero eh, que os ofrecemos en, en subvenciones. ¿Vale? Espero que, que os pongáis en contacto y que nos veamos eh, próximamente para, para la convocatoria de 2021. Vale, aquí Irene Sánchez, que es Business Creation Manager y yo, General albreda Estamos a vuestra disposición por, por si tenéis preguntas también. Muchas bueno. gracias, Gerard. Eh, no sé, no veo por ahora preguntas, pero seguro que, que habrá después. Eh, yo te quería preguntar una cosita, Gerard. El sí. parque seguimos haciendo las cartas para programas tipo Catapult y, y Bootcamp, ¿no? Para las cartas de recomendación a sí. la candidatura. Eso sigue igual, ¿no? Y sí, luego te y quería principio... preguntar. Sí. Y Adelante, yo también te, te quería preguntar de los criterios de evaluación si más o menos siguen los mismos que el año pasado. Sí, sí vale. o sea, sí. Eh, las cartas en algunos de los programas siguen siendo necesarias, ¿vale? Eh, para las startups que aún no estén dentro de nuestro ecosistema, uh -huh. en sus solicitudes tienen que poder demostrar que tienen una conexión con alguno de, de nuestros socios, como por ejemplo el PTS donde en este caso Lourdes firmaría una carta eh, indicando que, que os conoce y que formáis parte del ecosistema. Y en segundo lugar, si sí, los criterios de evaluación siguen siendo eh, los, de, los de cada año, donde se valora pues, esto la innovación, eh, el potencial mercado, el equipo, el impacto social, eh, estas cosas. Fenomenal, muchísimas gracias, Gerard. Pues Jesús, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo conociste AT Health? ¿Qué es lo que viste ¿Es que realmente podía usarse en tu empresa o podía tu empresa aprovecharlo? Y bueno, ¿y ¿cuál ha sido tu experiencia? Y también un poco pensando desde el punto de vista de empresas que estuvieran en tu situación hace un par de años y que, eh, y que crees que puede ser beneficioso para ellos eh, estar en este programa. Genial, eh, genial. Eh, Lourdes, Gerard, un placer estar aquí con vosotros y poder contar un poco más acerca de cómo JT Health nos impulsó realmente a estar donde estamos hoy. ¿no? Si os parece, para contextualizar un poco el, el proyecto y nuestro recorrido a lo, largo de, a lo largo de estos años, os voy a compartir la pantalla. A ver, segundo... Fenomenal, Jesús, porque además tu empresa es muy tecnológica y tiene y os habéis, la habéis, habéis aprovechado muy bien IT Health. Yo creo que sí, que lo hemos exprimido al máximo, ¿verdad, Gerard? Sí, aquí lo, aquí lo tenemos. Vale, pues eh, genial. Eh, si os parece, comenzamos eh, desde, desde los inicios. ¿no? Yo, yo voy a ser breve en este apartado y al final hacemos una puntualización de todo lo que nos llevamos o todo lo que nos hemos llevado de, de, nuestro, de nuestro trabajo con EIT con Health. ¿no? Mm, vale. Nosotros empezamos hace cuatro años con, con esto. ¿vale? Perdonad por la imagen, este es el típico caso que nos encontrábamos en, en los hospitales. Esto es una, una fractura de extremo distal del radio, eh, con una disociación de lunar y una estabilización con, con dos o tres clavitos. Pero bueno, lo que me interesa que, que, que conozcáis es que, que esto es lo que del paciente, cuando, cuando se le quita la férula la de inmovilización, el paciente apenas siente, apenas siente su mano y prácticamente es una gran desconocida, no, no tiene ningún tipo de destreza. Y nosotros en, en este momento, en, en los hospitales, en las unidades de, de cirugía, lo que, lo que se hace es entregar una típica hojita de papel, ¿no? Esta es la hoja de papel que, que se entrega en el Servicio Andaluz de Salud. Y, y bueno, como, como podéis imaginar, el paciente recibe esta hoja de papel y no sabe cuántos ejercicios tiene que hacer o no, no sabe si los está haciendo bien, no tiene ningún tipo de, de apoyo acerca del dolor, eh, etc. Y, y bueno, esto está muy bien intencionado eh, porque al final el ejercicio terapéutico es un tratamiento de elección para, para estas patologías y, y la evidencia científica acerca de ello es bastante extensa, pero... Pero el soporte es el mismo que se lleva usando desde hace más de 20 años, ¿no? Era, es un soporte totalmente ineficiente este, este sistema en papel. Y, y bueno, realmente nosotros mmm, lo que nos propusimos era darle una vuelta. También es relevante que nos percatamos de que esto no era un, un problema único en, en nuestro hospital, en nuestro sistema de salud, era un problema, era un problema global. Eh, realmente existe un problema en este tipo de patologías, el 29% de, de las lesiones que, que llegan a urgencias son afectaciones de este segmento y, y llama la atención ¿no? porque el coste, según diferentes revisiones bibliográficas, supera el de las fracturas de cadera y las fracturas de rodilla y algunos os preguntaréis, bueno, eh, ¿por qué? Tiene cierto sentido, al final es una patología muy, muy laboral, que afecta a población joven, que genera una, unas pérdidas de productividad altísimas. Y a pesar de todo esto, pues como os he comentado antes, ¿no? seguimos tratándolo con métodos que no están del, del, todo, del todo actualizados. Eh, nosotros ante esta necesidad intentamos darle una vuelta acerca de cómo, cómo podíamos eh, trabajarlo con diferentes medios tecnológicos. Y, y para ello nos fuimos a evaluar eh, robots, guantes de, de rehabilitación, videojuegos, pero rápidamente nos, nos dimos cuenta de que era imposible darle, darle esta tecnología basada en hardware a todos los pacientes que, que tenían una, una de estas afectaciones, ¿no? por daros un dato, simplemente el hospital Virgen Macarena, uno de, uno, uno de los hospitales de, aquí de la provincia de Sevilla, recibe en torno a mil fracturas de, de este segmento al año como podéis entender es inviable y también planteamos la posibilidad de hacer un envío de vídeos eh, pero, pero igualmente eh, según la evidencia científica eh, esto era algo que ya se evaluó en, en la década de los 2000 con la popularización del DVD y, y realmente no se vio una, una diferencia significativa con respecto, a, con respecto al soporte de papel. En este caso nosotros sabíamos que, que según la bibliografía actual eh, este tipo de ejercicios debían de estar adaptados a cada paciente, debían tener un control directo de la adherencia y el desempeño, deberían progresar según una serie de algoritmos, árboles de decisión eh, según el, el paciente, la patología y la fase de recuperación en la que se encontrase y debían estar basados en la última evidencia, recogiendo aquí nos vamos a, a introducirnos en exceso pero bueno se supone que debe introducir todo todo el abordaje sensorio motor que, que bueno era de hecho era y sigue siendo una de las líneas de, de mi tesis doctoral y, y, y debíamos ligarlo todo por ahí no de esta forma perdona que... Jesús no sé estás compartiendo o sea está avanzando en la presentación o no o solo se sí. ve? yo solo veo una, una la primera ah, diapositiva es la así de... No, eh... No debería ser así. Yo estoy compartiendo la, la pantalla. Está compartiendo y, fe, y se ve, pero se ve la portada. Y no sé, no sé a lo mejor lo estás contando, pero no sé si estás con algún... Sí, estoy compartiendo... Dame no frente. sé si el resto la ve. Yo es que veo solo la primera. Un no, no, Lourdes, yo también estoy en la primera. Vale. <risa> Vamos, que, que me parece... Pero es que es súper interesante. Digo, seguro que tiene imágenes, me había parecido verla antes. De hecho, las la estoy he compartiendo. A ver, vamos a compartir toda la pantalla entera y así nos quitamos de, de problemas. ¿Veis la presentación? Sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí que la vemos. Genial, perfecto. Genial, vale. genial. Pues no voy a empezar desde el principio. <ríe> a ver. Lo único eh, es que se algún... ve como doble, así. Ah, perfecto. A ¿Vale? genial. Vale, esto es lo que os comentaba, ¿no? Rápidamente. El tipo de patología que vemos, el tratamiento que, que se emplea actualmente, eh, y, y bueno, lo que, lo que valoramos y, y cómo, debían, cómo debían ser los, los programas de ejercicio. ¿no? Y, y, y aquí, que es donde estábamos ahora, que, que realmente tampoco nos hemos, no nos hemos perdido mucho, eh, qué es lo que hicimos, ¿no? Nosotros comenzamos el, el, de, el desarrollo de la tecnología basándonos en estos preceptos y, y sobre todo en, en un pilar fundamental que es que necesitaba ser escalable y, y para ello bueno, pues desarrollamos un, un sistema con una tecnología que a mí me gusta explicarlo de forma muy sencillita, al final no es más que una aplicación para tablet, para el paciente, para que realice su programa de ejercicio directamente sobre la pantalla y un sistema de monitorización para el profesional sanitario. ¿no? Que, que le permite controlar qué es lo que está haciendo su paciente. Y bueno, eh, con Rijan todos los pacientes tienen acceso a un programa específico para, para su patología. Previa a, a cada ejercicio hay una calibración donde, donde se adapta este ejercicio al tamaño, al tamaño de la mano o a la limitación de, de movimiento que presenta el paciente. Eh, durante el ejercicio eh, se van generando una serie de puntuaciones, ya que eh, todo es realizado a través de toques y recorridos. Y, y bueno, también eh, se le da una serie de datos a, al paciente que, que lo que le permite es optimizar ese engagement de, del paciente con la terapia y por ende la, intentar optimizar la adherencia al tratamiento, que es un, es un pilar clave. Y, y luego semanalmente eh, lo que recibe el paciente son una serie de cuestionarios clínicos validados que... que cuyos resultados eh, recibimos eh, a nivel de, de informes y, y nos permiten objetivar cómo está siendo la, la evolución clínica de, de estos pacientes. Mm, esto es como empezó, eh, eso que he contado antes es cómo empezó, esto es como está ahora. Eh, nosotros contamos con, Rijan cuenta con tres sistemas, un sistema de prescripción, un sistema de tratamiento y un sistema de monitorización. El, el sistema 1 y el 3 son para el profesional sanitario, el sistema 2 es, es para el paciente. ¿no? Y bueno, eh, simplemente, y por comentarlo así de pasada, llega un paciente, se le genera un programa y se le da un código. Ese código en el punto 2 lo usa el paciente para entrar en su programa, puede trabajar ya directamente desde su tablet o desde la tablet en consulta y, y, y ya pues nos permite monitorizarlo con el punto 3, que, que son los reportes que, que nos van llegando por correo. Vale, eh, después del desarrollo de la tecnología y por contextualizar un poco lo, los pasos, empezando desde la necesidad clínica al, la, al diseño de, de la posible solución, el desarrollo, después de esta fase de desarrollo, nosotros lo teníamos muy claro, no siempre se tiene tan claro, eh, en función de, de quién comience con el desarrollo de la solución, ¿no? los clínicos tenemos muy claro que después de cualquier tipo de desarrollo que quiera impactar en, en las variables de los pacientes, debe haber una fase de investigación, investigación científica a través de ensayos clínicos y nosotros, en este caso, lo que hicimos fue formar un, un equipo de investigación bastante extenso, multidisciplinar, con rehabilitadores, cirujanos de mano, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, en seis hospitales públicos de, de Andalucía. Y levantamos financiación de la Consejería de la Salud para, para el desarrollo de, de un ensayo clínico en este sentido. Este ensayo clínico estuvo muy centrado en valorar la efectividad clínica en, en patologías de referencia en, en este segmento. Paralelamente a, a este ensayo, realizamos un ensayo clínico con, con Ibermutua, se pusieron en contacto estos, estos compañeros de, de, de Ibermutua para, para desarrollar un ensayo clínico relacionado ya no solo con la efectividad clínica, sino también con la, con la estimación de costes, ¿no? Y, y bueno simplemente por comentar por encima relacionado con, con el último con el último de los ensayos con eh, estos resultados salen de uno de los, de los últimos papers publicados en en el journal of physiotherapy una, uno de los Q1 de referencia en nuestro sector que, que viene a, a reflejar también lo que encontramos en, en el sistema sanitario público en la luz ¿no? que, que era que los pacientes que se trataban con rihan eh, recuperaban recuperaban antes eh, variables de relevancia como pueden ser la funcionalidad y la fuerza. Y aquí algo muy interesante que nos ayudó también a aterrizar el, eh, el encaje en el mercado, que, que es acerca de cuánto supone en ahorro, en ahorro de recursos. ¿no? Eh, aquellos pacientes que, que se trataban con rihan, pues reducían el tiempo, de, el tiempo de recuperación y se reincorporaban antes y al reducirse el tiempo de recuperación, esa aceleración pues al final genera una reducción del resto de, de sesiones ¿no? y, y consultas. Y, y bueno, esto después de la fase de, de desarrollo como tal del ensayo, pues comienza la fase de publicación, se ha publicado en congresos nacionales, internacionales, en, en paper, etcétera, etcétera, y... No me quería meter mucho en temas tan científicos, pero bueno, me parece un tema bastante interesante y también refleja un poco cómo son los, cómo son los ejercicios dentro de Rijan. Eh, vale, este es el típico ejercicio, en este caso es un ejercicio de, de muñecas. previo al ejercicio hay una calibración, donde, donde se adapta el, el, ejercicio, el rango de movimiento libre del paciente, se hacen tres repeticiones, se coge una media y el ejercicio empieza en el rango de movimiento que que ha especificado ese paciente. ¿no? Mm, aquí ya profundizando un poco, eh, este tipo de ejercicios que son seguidos por feedback, que requieren una gran atención y que están influenciados por la práctica, generan un, un doble efecto. No, no solo generamos un, un efecto a nivel de recuperación en el segmento periférico, es decir, el tejido lesionado como tal, el que podría ser una fractura extremista del radio, sino que generamos un efecto también a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la representación cortical de ese, de ese segmento, la representación en la corteza cerebral, que en este tipo de lesiones se desdibuja esa representación y con este tipo de ejercicio lo que hacemos es volver a dibujar esa representación que se ha visto, que se ha visto afectada. ¿no? Bien, pues esa es la parte final de, de los ensayos clínicos. Eh, como os comentaba el, los resultados de los ensayos es una de las mejores formas de, de encajar tu, tu producto en el mercado y, y, y relacionado, con, relacionado con esto es por donde han, por donde han ido los tiros de, de, del, del apoyo que nos ha dado IIT Health. Como, como comentaba Gerard, mmm, no solo proporcionan financiación, eh, sino que además de financiación aportan eh, lo que viene siendo un valor eh, relacionado con, con esa marca y Health, que al final es una marca de calidad y, y que es un factor clave de diferenciación con respecto a, a otras startups. Eh, al final las evaluaciones mm, son bastante... bastante desarrolladas y, y, y supone como un filtro ¿no? de calidad Esa, eh, esas startups que, que pasan por, por sus programas. Y, y luego además supone el, el poder acceder a, a una red, a una, a una red de partners por, por toda Europa. Nosotros en, en nuestro caso estuvimos apoyados por, hemos estado apoyados por varios programas y, y esperamos en el futuro estar, aproba, eh, estar apoyados por otros tantos. Y en nuestro caso el primero en el que aplicamos fue el Head Start, que, que creo que ya ha, ha desaparecido, pero bueno, en este caso tienen otros programas similares y, y en ellos, en este programa, lo que, lo que nos impulsaron fue en buscar ese encaje, ese encaje de, del producto en el mercado. Realmente hay pocos eh, programas que te apoyen para encontrar este objetivo y es un objetivo fundamental porque... Mmm, Aquí comparto mi, mi punto de vista, de nada vale generar mucha investigación o mucha innovación si después eh, se queda en un cajón, como quien dice, y, y no consigue traspasar la, la, la barrera. Ya no solo a nivel económico, ya también a, a, nivel, de, a nivel de impacto, a nivel de poder hacer llegar eh, este tipo de soluciones al máximo de pacientes posibles y al máximo de profesionales, que son finalmente los que se van a beneficiar de ella y en los que va a generar un, un cambio disruptivo. Estuvimos también en otro programa que se llama Digital Health Validator, eh, que nos permitió conocer eh, cómo se comportaban diferentes sistemas sanitarios. En concreto, estuvimos en, estuvimos en Reino Unido, estuvimos en Irlanda, en el Trinity College, eh, estuvimos también por Grenoble. Y, y nos dio una visión bastante global ¿no? de, de cómo se comportaban los diferentes sistemas sanitarios y de cómo poder encajarlos y cuáles eran los, los pains de cada uno de ellos, que, que, que, cuáles eran los KPIs que, que debíamos y sobre todo las rutas de acceso ¿no? o, o, o qué tipo de, de entidades. Y, y bueno, yo creo que realmente hay un, hay un factor también bastante importante que es el MCN que, que no sé si era lo ha comentado, creo que sí. Eh, lo, lo he mencionado, Jesús. Sí, no. pues perdóname, Gerard. Eh, a, a nosotros con el, con el MCN se lo, se lo comentaba, eh, se, justo salió en, en conversaciones hace, hace realmente poco, lo, lo aconsejo completamente. El, el MCN es una red de mentores que... Eh, que te permite conocer cuáles son las diferentes posibilidades de, de los diferentes perfiles que hay en esta red y, y conocer igualmente cómo, cómo ha sido su background, eh, a quién han ayudado, dónde te pueden dar su expertise y, y, y en este caso nosotros tuvimos mucha, mucha suerte, eh, conseguimos contactar a través de MCN con, con Xavier Palomer que es CEO de, de Science, que, que es un crack y, y realmente considero que que este tipo de acciones, pues, te ayudan a vislumbrar o, o de hacer más, de allanar un poco el horizonte y, y de seguir los pasos de, de gente que, que realmente son, son referentes en, en este caso. Y ya por terminar, eh, para nosotros, EAT Health también ha supuesto, eh, considero al final, es como, como un sello que, que, le aporta, que le aporta el producto y, y yo creo que han sido, han sido uno de los, de los culpables de que esto haya seguido adelante y a día de hoy el, el año pasado pues cerramos nuestra primera ronda de inversión de 290.000 euros apoyados por, por Equity for Good por, eh, por apoyados por Equity for Good por Fundalogy que, que es una, una fundación de Fundación Unicaja y, y por Grupo Capitán que se dedican a a, trabajan sobre todo en un grupo inversor de, específico más en deporte y tal. Y, y considero que, que, que Health ha tenido bastante importancia en esto. Y hasta aquí eh, eh, mi visión más o menos por encima de, de, de, cómo, puede apoy, de cómo puede apoyar a, a otros proyectos como, como, como el nuestro. ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, nos has contado muchísimas cosas y, y seguro que… No sé si hay preguntas, voy a ver por aquí en el chat. Eh, ¿Podéis usar el chat? Eh, bueno, perdonad que esto… No, no veo preguntas por ahora, pero… Pero, bueno, yo, yo quería preguntarte, eh, Jesús, o sea, lo, lo que comentabas del sello de calidad, cuando tú has presentado a inversores el hecho de estar eh, financiado por AT Health por el programa de Head Start, eh, ellos lo han considerado muy positivo, ¿no? ¿Habéis entrado en algún otro programa? Por ejemplo, Bridge Head, ¿lo habéis eh, considerado? Lo consideramos, pero, pero no llegamos, no llegamos vale. a aplicar. Eh, y os vais a presentar a lo mejor este año, ¿no? ¿Lo del 6% a vosotros lo veis como que puede ser un freno? Oh, ¿Cómo lo ves? No, a mí me parece justo, pero pero quería un poco saber vuestra opinión. Yo no entiendo que, que sea un freno. Al vale. contrario, entiendo que ellos asumen un riesgo al, al, al darle financiación a coste cero a ciertos proyectos y que ese riesgo pues, hay, que, hay que compartirlo de alguna manera. ¿no? Y, y por tanto, me parece algo algo que es justo. Siempre que esté limitado y tal, como ha dicho Gerard, a de, de un portal de que no supere el por tres el, la cuantía que, que se inyecta, ¿verdad, Gerard? Exacto, sí, sí, sí. Me parece, pues, estupendo. No sé si hay más preguntas. Es que no veo el chat. Eh, no sé, Oscar si tú ves alguna pregunta. Yo no veo que haya preguntas. Eh, pero si tenéis alguna pregunta, no dudéis. Eh... ¿Eh? También quizás eh, es importante, lo que comentaba el sello de ese sellito de calidad, que, que, que realmente ante, ante prestadores y proveedores de sanitarios a nivel europeo, eh, mu muchos ya conocen qué es el EIT Health. Claro. Entonces supone como un primer acercamiento, una primera barrera que, que ya vences. Claro. Es que, es que eso es eh, ya el... El, yo creo que hay dos cosas eh, importantísimas. Uno, que el inversor eh, te escuche, que, que yo creo que... A ver, en el chat estoy viendo que sí que hay preguntas. Eh, que dice que eran simplemente el comentario de Oscar, que levanta el micro y hacerla sin problemas si, si queréis. ¿eh? Eh, una, una cosa eh, que, que me parece fundamental es que, que AT Health, el sello de IT consigue que inversores te escuchen y que dediquen su tiempo y, y te dediquen un tiempo en su agenda para escucharte y otra cosa, el tema de, de los mentores, ¿no? que tienen la persona adecuada en el momento adecuado y esa, esa persona adecuada en el momento adecuado te puede ahorrar mucho tiempo y mucho dinero para tu empresa entonces también es un tema bastante importante eh, vamos, de hecho nosotros eh, con el programa este que, que estamos presentando ahora, de VIOL, eh, también intentamos un poco eh, hacer como una, un programa más modesto, pero, eh, pero un poco una prueba de concepto para luego hacer programas de aceleración con AT Health. Entonces, por eso os lo voy a contar y también lo que quiero es que nos digáis qué cosas creéis que son fundamentales en un programa de aceleración, porque el tema, por ejemplo, de acceso a pacientes eh, y en los ensayos clínicos es un tema muy particular eh, de las empresas de salud y, realmente, el mejor resultado o la mejor forma de encajar el producto es teniendo un buen ensayo clínico y teniendo buenos resultados. Yo no sé si esto…, IT eh, Health ahora tiene también programas que está trabajando en, en ello. No sé si ahí os han ayudado algo a vosotros en concreto. Jesús, esto lo desconozco. No sé si nos puedes comentar algo. Cuando hiciste tú los ensayos clínicos, por ejemplo, con, el, eh, con la Consejería de Salud, ¿no? Y cómo luego esos ensayos clínicos te han ayudado eh, a esa relación con la Consejería de Salud que tienes actual. Una de las, Ahí... condiciones, una de las condiciones específicas que tenía Head Start, eh, era que no se podía dedicar a, a investigación. Lo cual me parece, me parece normal, porque al final claro. tenía claro, claro cuál era su, su alcance y su objetivo. Y aquí la cuestión de los ensayos clínicos… Yo creo que hay suficientes eh, suficiente financiación, oh, bueno, sí, eh, siempre puede, puede existir más financiación y tal, pero que hay convocatorias a nivel de, de Consejería de la Salud que, que, te, permiten, que te permiten aplicar eh, con un buen equipo de investigación formado y tal, pero que, eh, pero que investigar es, es viable y, y factible, que hay proyectos. Vale. O sea, que tú recomiendas primero irte a un proyecto de la Consejería de Salud hacer tus ensayos clínicos y, una vez que los tengas ya terminados, eh, hacer un programa de aceleración o… Sí, eh, sí ¿no? depende, depende de las condiciones. De, depende vale. sobre todo del producto. Si es un producto que está enmarcado dentro del, de los digital therapeutics por ejemplo, en nuestro caso, eh, uh -huh. sí, porque al final tienes que valorar cuál es el impacto de, de la herramienta y sobre, y, sobre todo, también porque a nivel regulatorio lo necesitas. Claro. Ya no solo… Más, eh, lo del encaje es el siguiente paso, pero el requisito fundamental es el, el encaje a sí. nivel regulatorio. Sí, si no, quieres... pero si no, no va a tener la aprobación, ni CMAC, ni FDA, ni nada. O sea, si claro. quieres desarrollar algo más relacionado con la telemonitorización o con la teleconsulta y tal, que, que no necesitas un, un, un testear el impacto como tal, pues ahí no tienes por qué. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que ahí es como una retroalimentación constante, ¿no? Sí, sí, sí. Yo para añadir algo aquí, estoy de acuerdo con Jesús en que sobre todo en las soluciones de Digital Health es importante que haya una cierta validación de la herramienta cuando se presentan a los programas de aceleración porque al final hay mucha competencia en Digital Health y, y lo que te diferencia o lo que te da esos puntos extra que te meten dentro de los programas son justamente que tengas este punto de madurez eh, más allá de la media que es ya haber hecho un, un pequeño test tener ya datos que puedas enseñar que sean más bien sólidos vale. Bueno, pues muy bien. Bueno, voy yo a, co a contar un poquito también lo que es el programa de, de aceleración que tenemos gracias al proyecto eh, Erasmus Plus, que, que se llama BioL Gearbox Alliance, en el que estamos 13 socios de diferentes países y también tenemos socios de eh, con los que estamos colaborando en el programa de aceleración de, de Portugal y de… A ver, que estoy viendo cómo paso aquí, y de Portugal y, y de Italia, ¿no? Entonces, bueno, el crear aquí un ecosistema de salud y un acelerador que coja que todo lo que, lo que podamos, o sea, eh, al igual que AT Health, pues también ten, queremos ser 360 grados, integrador a medida, acceso a un amplio abanico de actividades técnicas y apoyo a la empresa. Entonces, aquí lo interesante es que estamos con BGI, BGI curiosamente también está como catalizador en el programa de Brighthead de AT Health, y nosotros ahora también, PTS Granada, estamos trabajando para ser también catalizador de Brighthead eh, vamos a ver, para también fomentar y ayudar, entonces, ¿para, para qué? O sea, lo que lo que intentamos es, ya os digo, de una forma eh, específica en estos tres países, pues conseguir ese conocimiento local y ese conocimiento europeo. Eh, en este caso sería Portugal, Italia y España. Entonces, con, con el objetivo de incrementar las capacidades de innovación y crecimiento de, la, de las startups que, que entran. Los sectores son medical device, medical de, o sea, desarrollo de fármacos y temas no regulatorios, que están todo el tema de digital health, de, de plataformas, de eh, medicina preventiva. Y aquí también una cosa que me gustaría comentar eh, es que eh, hay veces, y quería también pensar en vuestra opinión, ¿no? que muchas veces empresas, que quizás no sea necesario para el mercado Jesús y a lo mejor hay vosotros vosotros qué tipo de, de o sea vosotros tenéis ya la, la aprobación de si eh, de que tenéis para eh, ya tenéis la aprobación no eh, sí. Pero clase eh, sí clase 1. Clase 1, ¿vale? Y mi, mi pregunta es… Es... Un, poco, es un poco complejo, ¿eh? Porque cambia la normativa ahora… Claro, que... claro. Entonces, mi pregunta es, a lo mejor aquí, pues, eh, ¿sería interesante de futuro por posicionamiento comp competitivo entrar a clase 2 o ya esperar a la próxima normativa y ver un poco eh, cómo se adapta? Eh, vosotros eh, lo habéis hecho a nivel europeo, lo habéis hecho pensáis a también el mercado americano atacarlo, no sé, aquí esto es algo que queremos trabajar también en el programa, no sé si hay con Eighty Health o si, yo creo que sí, que os han ayudado seguro, ¿no? yo de hecho conozco el caso de Inisius que eh, le ayudó Eric Bannon eh, de la FDA, eh, o sea que ha trabajado también mucho con FDA, con Medical Device y, y es uno de los mentores de IT Health, y que nosotros también lo hemos atraído al parque para dar esta mentoría, ¿no? Porque son cosas que estratégicamente te condicionan mucho. O sea, tu producto, en qué sector lo vas a meter y, y, y, y con qué, cómo lo vas a clasificar, ¿no? y, cómo, y y en qué, o sea, cuáles son los market claims y, y en qué, en qué mercado vas a empezar. Entonces, bueno, ahí también nosotros queremos trabajar y ya os digo que también lo vamos a intentar hacer para que desde el parque seamos capaces de dar la la mejor eh, ayuda posible, sea a través de IT-Health, sea a través de Bioall, sea a través del programa eh, europeo que sea o sea con otro programa. Lo importante es que cada empresa tenga esa capacidad de tener ese mentor o esa persona que le ayuda en ese momento específico. Y, y ya os digo que este es un programa ejemplo que, que lo vamos a trabajar para, para ver si la mejor forma de hacerlo es de aquí. ¿no? Entonces, eh, ¿para quiénes? Pues igual, ¿no? Inicia unas personas que estén iniciando la idea de negocio y tratando de encontrar el producto adecuado al mercado, eh, tengan una idea que ha superado la etapa conceptual, ya tengan la idea, competencia, organización, branding, eh, que tengan una investigación. Sí que es verdad que a nosotros nos interesan lo que llamamos aquí Innovation Driven Enterprise, ¿no? Empresas dominadas por la innovación o motivadas por la innovación. A lo mejor eh, puede ser una innovación de mercado, puede ser una innovación tecnológica, puede ser cualquier tipo de innovación. Pero sí que eh, tiene un ámbito global y, y tiene eh, pues en su equipo o las personas que intentan trabajar pues eh, tienen una formación un poco más sofisticada, ¿no? Y eh, eh, quizás este, esta empresa está en los primeros pasos para formar la empresa o no sea un constituido todavía. Aquí en nosotros, eh, como en, mu en muchos casos, ¿no?, como en IT Health, eh, pues no, no es necesario que la empresa esté constituida, pero sí que debe tener un producto mínimo viable eh, en los próximos dos años y tiene que tener menos de cinco años en el caso de que esté constituida. Entonces, nosotros ya lo hemos abierto, eh, eh, al igual que Health, que termina muchos de sus programas el 16 de marzo, pues nosotros nuestro eh, termina el 31 de marzo. Entonces, eh, marzo es un momento para ir definiendo, ir viendo en qué programas de aceleración os puede interesar estar. ¿no? Y luego, pues en mayo, hacemos el proceso de selección, hacemos una evaluación también con innovación, excelencia, equipo, competencia. Eh, ahora, si queréis, os comento un poco eh, cómo lo vamos a. Evaluar evaluar. Y luego, eh, pues ya de, de junio a, a septiembre se hace una serie de programas que, que se hacen, si se puede, con las condiciones que estamos actualmente de COVID, no sabemos si vamos a poder estar eh, con presencia física. Si hay posibilidad de presencia física, pues la habrá. Si no, eh, porque también otra de los intereses era que las empresas pudieran estar un tiempo en el mercado italiano y en el mercado portugués, pero bueno, todo esto dependerá del COVID. Lo que sí, al final del de, de programa hay un local demo day que es un, una actividad formativa y también de presentación a inversores, ¿no? ¿Y eh, que ofrecemos? Pues un espacio de coworking de junio a septiembre de 2021, siempre que las condiciones de COVID nos dejan, seguimiento semanal, hacer pues un, pues un, un, una definición de hitos que necesitas eh, ir realizando en cada semana y un seguimiento muy específico con cada uno de los participantes de decir, mira, tienes que haber conseguido esto, si no has conseguido, ¿por qué no has conseguido? Necesitas que te presente este cliente, necesitas que, que hacer una entrevista a, este, a esta persona, necesitas hablar con la persona del hospital que te, que, que te puede abrir las puertas o con el que te puede poner un veto o con el que te va a, un poco a fomentar esa compra, no sé, eh, cualquier, cualquier eh, necesidad que tenga a nivel de equipo, de, de cliente, de producto o de financiación, ¿no? Y luego, esa mentorización se hace con expertos y profesionales, con un programa formativo, con un demo de y una estancia de una semana en Italia y Portugal, siempre que podamos. Esperemos que llegue la vacuna y que ya podamos… Entonces, bueno, están ya abiertas las solicitudes hasta el 31 de marzo, se hace a través de aquí. Entonces, eh, lo que sí que… Lo que te piden, básicamente, es… Eh, eh, creas el equipo, que lo puedes hacer a través de LinkedIn, que es muy sencillo, eh, lo hacemos con con, la so, con un poco la líder eh, que utiliza esta página porque también así tiene una posibilidad de crear sinergias con otros programas, pero bueno, eh, lo que te piden es una presentación, un PowerPoint. Eh, que conteste un poco el problema, la solución, el mercado y competencia, business model, un poco todo esto, luego que el fundador, solo el fundador no es necesario más eh, eh, añada su currículum y luego pues la típica página del executive summary de o sea el pitch en, en formato de doc, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, bueno, mmm, uy. Perdona, que entonces él se selecciona también cuando jurado, pues como se hace pues muy del estilo, como lo hace IT Health y como lo hace el Easy Accelerator pues se eh, evalúa una solicitud y luego la entrevista, el pitch, como lo hacen y se eh, se cogerán de lo, pues, los 15 mejores, los 5 mejores de cada país y el, y el mejor de cada país, pues ya consigue 5.000 euros, que además en nuestro caso pues lo de la Caja Rural Granada eh, como apoyo nos han dado todos desde hace 16 años los 25.000 euros de los premios de la salud, pues aquí va está empezando ahora a dar también estos premios a innovación. Entonces, básicamente era eso, ¿no? O sea, aquí estos son los, los coordinadores. Entonces, bueno, yo quería también eh, comentar con, con Gerard y con Jesús, ¿no? Eh, o sea, ¿qué es lo que lo, nosotros lo que pensamos que da más valor? A, a, las, eh, a estos programas de aceleración, aquí lo, lo hacemos también con Granada está también la universidad enviado y tal, es esa red de mentores, ¿no? Tener esos mentores eh, que te ayuden en ese momento justo y eh, en nuestro caso también el tema de la infraestructura es importante, ¿no? Porque hay empresas que necesitan unos requerimientos pues específicos, ¿no? De una cabina de flujo laminar. Yo entiendo que en Digital Health no están... No están crucial esto, pero hay, hay otro tipo en, en, en salud que son más complejos. Entonces, un poco os quería preguntar, ¿no? O sea, ahora, eh, Jesús, tú qué, sí? o sea, tú estás pensando en entrar en Brighthead o en cuál otros programas nos puede dar a lo mejor… Eh, Te has planteado el Gold Track, ahora es todavía demasiado pronto, quizás más adelante. Eh, Conocemos también ejemplos de empresas que han nacido aquí en Granada, como es el caso de Inicius, que GoldTrack le ha venido muy bien, y ha conocido gente muy interesante. Un poco que me cuentes tú, eh, ¿qué, ¿qué programas estás pensando? Lo que sea, no sea confidencial y puedas contar. <ríe> Un poco para ayudar en plan aprendizaje de Peers a, a que la gente que te está escuchando. Y luego, por otra parte, si Gerard puedes dar también algún consejo o algún comentario, porque vosotros tenéis mucha más experiencia en este tipo de programas. Bueno, eh, empiezo yo, eh, si queréis. Eh, yo creo que al final los programas en los que debes entrar mmm, deben estar guiados un poco por el Roma que tienes dentro de, de la compañía. ¿no? Nosotros ahora mismo estamos muy centrados en, en poder trabajar con muchos, con muchos centros, con muchas clínicas, con muchos hospitales y, y no solo a nivel nacional. Estamos haciendo diferentes incursiones, eh, valorando, sobre todo valorando y validando eh, lo, que son, lo que es la propuesta de valor o las propuestas de valor en, en, diferentes, en diferentes países y igualmente en diferentes segmentos. No es lo mismo introducir esta tecnología en una aseguradora que, que en un hospital privado, que en una clínica, lo que sí. yo creo, no desde mi punto de vista, tanto esta tecnología como cualquiera, al final lo que está generando depende mucho del sector en el que, en el que lo ofrecen, ¿no? ¿Nosotros actualmente en qué estamos interesados? Pues en, en seguir ampliando la red de centros, clínicas y, y hospitales con las que trabajamos. Eh, nos hemos planteado, Bridgehead, sí, eh, lo tenemos ahí en, en el roadmap, tenemos planteado Catapult, eh, también lo tenemos por ahí, lo que no sé si, si será en esta tanda o en, o en la siguiente. Y te quería preguntar, eh, que quizás ya más para llegar a esto, por ejemplo, la Startup Meet Health Providers, ahí eh, quiero decirte, eh, ¿cómo, ¿cómo los health providers lanzan sus retos? Eh, son absolutamente, o sea, quiero decirte, eh, ¿son ellos los que dicen las necesidades? ¿Hay, ¿Ha habido algún caso de alguna empresa que haya pensado en algún una solución interesante, como puede ser el caso de Rehunt y, y, y que sean, que ellos hablen con, con los health providers y sean los health providers lo que le piden a IT Health el, el, el reto o no sé si me explico, o sea, si cómo viene, si es de los health providers o hay alguna forma de que intentar sofisticar, por así decir, la demanda y, de, y que te pidan la, la demanda cosas que realmente son buenas, pero que a lo mejor no saben todavía que la necesitan. Sí, eh, es una pregunta un poco compleja. Yeah, eh, ya sé. El, flujo, sí, el, el flujo para definir cuáles son los retos, eh, nosotros cuando pusimos en marcha este programa que está liderado por Alemania, al final cada región de EIT Health que tiene que tiene a sus instituciones socias, se puso en contacto con las que potencialmente podían eh, definir estos retos. Nosotros tenemos pues, el Servicio Andaluz de Salud, el Instituto Catalán de la Salud, que es también el conjunto de hospitales en Cataluña. Tenemos, ahora tenemos a DKV también. Uh -huh. eh, tenemos también el Servicio Madrileño de Salud. Entonces nos pusimos en contacto con eh, estas instituciones, con los hospitales que están allí, y no tenemos toda la visibilidad de cómo definen ellos estos retos, ¿vale? Que, Aún no son públicos, pero se publicarán estos un poco más hacia adelante. Uh -huh. Pero al final seguro que es un poco de ambas cosas, yo creo. Deben tener una parte de retos que seguramente son para satisfacer cierta demanda que les viene también de las farmacéuticas o incluso de los pacientes que les permita generar eh, un mejor servicio y, y potenciales ingresos quizás. Y por otro lado deben eh, tener retos más eh, a largo plazo, visionarios que solucionen o necesidades que quizás ahora no están aún encima de la mesa, sino que son más de cara al futuro. No, no tenemos toda la visibilidad. Vale. Okay, va por aquí. Jesús, no sé si tú quieres comentar algo de tu relación, o sea, porque a mí es que se me ocurría, o sea, hay alguna forma de que, por ejemplo, en, en las startups eh, Meet eh, Health Provider, imagínate lo que pasa es que, que a ti ya, ya los conoces, ¿no? Y ya el SaaS tiene muy buena relación con ellos, pero a lo mejor de futuro, de, en, en el pasado, si no lo hubieras conocido, hubiera estado bien si ellos hubieran lanzado un challenge precisamente para este problema de aumentar la, la funcionalidad y la fuerza para la rehabilitación de, de la mano, ¿no?, en, en vuestro caso concreto, ¿no? Sí, sí. Vale. O sea, yo lo que estoy intentando es pensar cómo podríamos hacerlo de forma… Eh, a, a, o sea, para que fuera… que realmente las necesidades, porque está claro que si son necesidades que son mejores para el paciente y ahorran el coste, como es vuestro caso y tal, o sea, la Administración lo va a querer, ¿no?, pero, pero intentar ver cómo ellos pueden entender que, o, o pueden eh, ser sensibles a esa necesidad. Pero bueno, eso es cuestión también, ahí yo creo que, que podéis hacer vosotros mucho IT Health, ¿no? incluso la, la, las empresas ¿no? proponiendo soluciones. Sí, de, de, después, Lourdes, hay, hay muchísimas barreras cuando, o sea, cuando intentas integrar, cuando intentas penetrar con una solución tecnológica, depende de qué centros y qué hospitales, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de programas eh, sirven para romper esa primera. Claro, porque vosotros vais directamente al médico, ¿no? Que lo necesita, o sea, quiere decirte que lo ideal es que vais y, y, y, y hablas con él. El... ...de reumatología, ¿no? O el, el de trauma, ¿no? O el que necesite esa solución, ¿no? O cómo, ¿Cómo habéis hecho vosotros el approach? Bueno, a nosotros directamente... Depende cómo, cómo, cómo entremos al centro, ¿no? Pero generalmente solimos, eh, solemos recibir muchas solicitudes... De, ...de decir, oye, mira, me gustaría usar esto con mis pacientes, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo emplear? Y ya luego, pues, lo que tienes que hacer es que esa persona lo tiene que elevar en función claro, de… Claro, que... exacto. Pero esa persona es la que tiene que elevarlo, evidentemente. Claro, uh -huh. pero aquí llegan las, las diferentes barreras de, de los sistemas, de los centros, del SAS, de muchas, uh -huh. muchas entidades. Vale. Bueno, pues interesante, a... perdona, eh, Lourdes, lo que decías a nivel regulatorio. El, el, eh, los temas regulatorios son, son realmente un lío. Para, para, para las startups y hay que dedicarle muchísimos recursos. Así que todo lo que sea mentorización en cuestiones regulatorias, de hecho, nosotros parte de, de la cuantía de IAT eh, se dedicó a regulatorio porque son tareas que realmente te permiten eh, reducir el time to market. Claro. No, y sobre todo verlo como una oportunidad, más que como una barrera, ¿no? Como una oportunidad que te va a acelerar tu time to market. O sea, si haces una, buen regula una buena regulatoria y... y y estás de acuerdo con la entidad eh, y está todo el procedimiento, todo pues, pues realmente vas a llegar al Time to Market mucho más fácil y, y vas a, a conseguir eh, vender tu producto en definitiva. Pues ya está. No sé si hay alguna pregunta más o algún comentario. Yo no, yo no tengo... No tengo ya aquí en el chat más preguntas. Yo lo que veo, eh, Gerald nos va a dejar la presentación también eh, y tenemos los enlaces a todos los programas. Yo lo que Gerald veo que, que es que hay muchísimos programas de IT Health y, y la, las empresas tienen muy poco tiempo y, y lo que vamos a intentar también desde el parque y con vosotros, contigo y con Irene, es intentar ponérselo muy facilito para que intentar conseguir cada programa para cada empresa, o es sea, decir, pues mira, primero, el deadline del 16 de marzo para Bootcamp y, y había otro, ¿no? Que también tenía la... Eh, Luego, por ejemplo, Kaisa Impulse. Kaisa Pulse puede ser muy interesante para, eh, para investigadores que tengan temas innovadores y que no hayan constituido pues, eh, todavía empresa. Eh, ir un poco eh, poniendo a lo mejor que lo tenéis, pero a lo mejor eh, intentar hacerlo a través también de nuestra web y de vuestra web, sí. al tener enlaces compartidos para que que sea muy sencillo, ¿no? Sí, justamente eh, nosotros preparamos, estamos preparando un mailing con el catálogo de lo que he contado hoy, pero más digerido incluso, ¿vale? Con frases explicativas y, y de encaje, es decir, si eres investigador te interesa que sea Impulse, si eres una startup, una startup early te interesan los bootcamps y los enlaces específicos de estos programas. Y es importante que los que atendáis el webinar o, o lo miréis a posteriori y, y os interese recibir este mailing digerido, eh, os pongáis en contacto conmigo ¿vale? a través del correo electrónico y me confirméis eh, que nos dais la autorización para enviaros este, esta información, ¿vale? este, esta campaña de mails. ¿vale? Me escribís me decís estoy interesado y me gustaría que me añadieras a la lista de infusión. Con esto será suficiente. Fenomenal. Pues estupendo, Gerard. Oye, pues muchísimas gracias, muchas gracias Gerard, muchas gracias Jesús y muchas gracias a todas las asistentes, y seguimos trabajando, hay muchas oportunidades, y, y bueno, lo que hay que hacer es ese es, es, es, trabajo materializarlo en proyectos y en cosas que ayuden a la gente, ¿no? Como hemos visto el caso de Rijan. Pues muchísimas gracias a, a todos y, y encantada de haberos tenido. Muchas gracias Lourdes. Y gracias a todos. Un saludo. saludo.